Lo más difícil que tuve que aprender fue cómo recuperarme y seguir adelante sin las personas que pensé que estarían en mi vida para siempre. Tuve que darme cuenta que tienes que hacer las cosas por ti mismo, porque la única persona que te volverá a poner de pie eres tú. Comprender esta realidad fue duro porque es darte cuenta que nadie más vendrá en tu auxilio, nadie intentará entenderte es más. La gente a veces exige empatía, exige comprensión, exige que uno haga cosas que ellos jamás harían por uno, jamás se sentarían en la misma banca que uno. Jamás se pondrían los zapatos que uno usa para caminar por esos lugares. La gran mayoría nos va a criticar. La otra, aún más grande, simplemente va a ser indiferente ante nuestro dolor. Pocas personas en realidad se acercarán para querer ayudarnos. Y si lo hacen, y si lo hacen puede que tengan otras intenciones. ...me viene a la memoria aquel... ...dicho que dice que... ...de árbol caído la gente hace... ...leña... ...así que sí... ...un día te levantas y te das cuenta que... ...que finalmente sos tú el que tiene que hacer que las cosas funcionen... ...porque en realidad no va a pasar nada... ...nadie va a venir y te va a decir mira... ...te apoyo en esto... ...al contrario... ...es más probable que alguien te venga a cobrar deudas que tú no, no le debes a que esta persona venga y te tienda la mano. Tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos, a pararnos sobre nuestros propios pies y entender que nadie vendrá a auxiliarnos. Somos nosotros contra nuestra ansiedad contra nuestro pánico contra nuestro dolor contra nuestra agonía y es sentarnos en la soledad y sostenernos para no caernos sostenernos para no quebrarnos en un instante somos nosotros los que finalmente los que finalmente nos sostenemos no hay nadie más a veces nos gustaría pensar que todo aquello que hemos hecho por los demás algún día repercutirá en un buen karma. La realidad es que a veces eso no va a pasar. A veces todo aquello que se siembra jamás se cosecha. Eso no implica que no deberíamos cosechar, pero no hay garantía de sembrar algo bueno. En esta vida vamos a tener que caminar solos, a pesar de que nosotros en el pasado apoyamos a alguien en su camino. Y ese alguien, una vez que subió su montaña, una vez que subió por aquella vereda de dolor, una vez que ya está en lo alto, en la cima, nos verá a nosotros. Y se olvidará de todas aquellas cosas que nosotros hicimos en su favor y tendremos que entender y tendremos que entender entonces que incluso hay gente ingrata a la que apoyaste, a la que defendiste, a la que en muchas ocasiones diste la cara y ni esa persona viene a apoyarte y te preguntas dónde están tus amistades. En esta vida es mucho más sencillo que la gente esté contigo cuando hay bonanza, prosperidad y todo va bien. Hay fiesta, hay comida. La gente viene si los invitas. ¿A qué a comer? ¿A qué a festejar? Pero cuando se trata de trabajar, de ayudarte en un proyecto, no llegan, no están, Hace falta, nunca se presentan. Entonces, cuando esas circunstancias se presentan en tu vida, es cuando te das cuenta que estás completamente solo y que tienes que valerte por ti. Es algo que quizás es muy difícil de entender, máximo cuando has hecho tanto por mucha gente has apoyado tanto a otras personas, y cuando tú necesitaste sus ayudas, sus apoyos, ellos simplemente te dieron la espalda, pero eso es bueno, sabes algo esto es bueno porque, pero si lo piensas y si lo razonas, te das cuenta de algo muy importante de algo que yo alguna vez escuché, yo escuché alguna vez una reflexión interesante de un canal que yo seguía hace tiempo atrás y hablaba sobre el lobo solitario. El lobo solitario es aquel que camina solo, es aquel que acostumbra ser temerario, encarar retos importantes, pero derivado de eso, se vuelve más independiente, más capaz. Puede abrir el camino hacia otras personas. Cuando tú tienes que valerte por ti mismo, eres exactamente como ese lobo. Literalmente tú abres camino, porque estás tan acostumbrado, tan acostumbrada a tener que hacer las cosas por ti mismo, que literalmente descubres senderos que nadie transitaba. Descubres lugares que nadie había visto. ¿Por qué? Porque ya te has dado cuenta que solo o sola lo puedes hacer. Te das cuenta que nada te puede parar. Porque al final de cuentas, todo aquello que has logrado hasta estos momentos lo has hecho por ti mismo. Y nadie ha estado ahí para socorrerte. Así que esto en vez de ser algo malo es algo bueno. Porque aprendiste y creciste y adoptaste la soledad como un modo de vida. Hay personas que nacen en la soledad, son abandonados por sus madres en un basurero. Cuando grandes, son metidos a un orfanato y nadie por ellos, nadie vela por ellos. Crecen y siguen estando solos. Habemos otros que crecemos con la soledad, que somos incapaces de relacionarnos con las demás personas que aunque quisiéramos entablar una relación con alguien, no podemos. Yo no entiendo a las mujeres y las mujeres no me entienden a mí. Yo no entiendo a las personas y las personas quizás no me entiendan a mí. He pasado los últimos años solo, crecí en la soledad desde joven, porque desde joven en el colegio me sentaba solo y no socializaba con nadie, porque no sabía cómo socializar. Toda mi vida abracé la soledad y crecí con la soledad. Y hoy hay mucha gente que adopta la soledad como modo de vida. Tenemos a aquella mujer que se cansó de promesas y promesas, de infidelidades y decidió que ahora mismo ella velaría por sí misma. Tenemos a aquel chico que se cansó de la falsedad de los amigos y adaptó a su vida, adoptó en su vida la soledad como su nueva forma de vida. Hay quienes nacemos en la soledad, hay quienes crecemos en la soledad y hay quienes adoptamos la soledad como modo de vida, pero eso nos hace más independientes, nos hace más fuertes. Podemos correr más rápido, podemos llegar a fronteras mucho más altas y desconocidas y a valernos por nosotros mismos. Así que no temas hacer estas cosas solos. Para tu buena suerte vemos muchos que caminamos solos y que tenemos que sostenernos, con pocas personas. Pero hay otras que tienen que sostenerse totalmente solas, sin la compañía de un padre, una madre o unos hijos que la sostengan o que le sostengan. Pero es así. Porque entre más solo estás, más valiente te vuelves, más capaz de afrontar todo puedes. Y un día te das cuenta que las compañías verdaderas, las que valen la pena, son aquellas que te acompañan en tu lucha. Los demás simples productos del mero placer que estarán solo cuando hay fiesta y seguirán cuando los problemas arriben a tu vida. Así. Abraza la soledad.